¿Qué tal bienvenidos? Durante la jornada del sábado hubo 12 nuevos casos de coronavirus en la comuna de Cauquenes, con esto la comuna llega a 155 casos totales, mientras que a nivel provincial se alcanza los 187 casos. Con los 12 nuevos casos informados en Cauquenes a nivel provincial este sábado se llegó a 187 casos totales, siendo la comuna de Cauquenes la que acumula más contagiados desde el inicio de esta emergencia sanitaria con 155 casos, luego viene Peyúgüe con 21 casos y Chanco con 11. Hasta el sábado, el Hospital Base de Cauquenes informó que se han realizado un total de 1.149 tests de pesquisa de casos sospechosos de coronavirus en toda la red de salud pública de la provincia de Cauquenes. Según nuestra proyección, al menos un 60,4% del total de casos en la provincia está activos. Revisamos el balance regional del 13 de junio en voz del director del Servicio de Salud del Maule, doctor Luis Jaime. Muy buenos días. Antes de dar eh, el recuento diario, quiero hacer un llamado como pediatra, como médico, eh, como padre, eh, a nuestras familias en el sentido de que dejar a nuestros hijos dentro de la casa. Hemos tenido lluvia dos días atrás. Hoy tenemos y mañana tendremos un día muy probablemente despejado. Nuestros niños querrán salir desde su desde su lugar de, eh, en el cual están eh, confinados, dentro de las casas. Sin embargo, no solamente por el la pandemia coronavirus, sino que ahora las enfermedades respiratorias del invierno que se nos van a empezar a sumar, debemos evitar la salida de, de nuestros niños hacia el patio, evitemos la exposición al riesgo de la humedad y adquirir otras enfermedades que nos van a sumar eh, finalmente o nos van a confundir con eh, síntomas de coronavirus. Disminuyamos el riesgo, mantengámonos en casa, es un llamado, es una exigencia a nuestras madres la responsabilidad eh, debe estar siempre presente. Voy a pasar a dar cuenta ahora eh, del balance regional referido a las 21 horas del día de ayer. Seremi de Salud confirma hasta el día de ayer para nuestra región del Maule, 2.844 casos de coronavirus. Tras los resultados entregados por la Seremi, insisto, 2.844 coronavirus, teniendo... En el día de ayer, 153 nuevos casos para el informe de las 21 horas del 11 de junio. La distribución por sexo, 55% del total de casos sexo masculino y 45% femenino, 1.289 eh, mujeres. Además, en el Maule se han recuperado, cumpliendo... Las condiciones, de acuerdo a nuestros protocolos, 793 pacientes con COVID-19 y al día de ayer contabilizamos 20 fallecidos. El último fallecido es una mujer de 77 años de la comuna de Yerbas Buenas. Curicó continúa liderando el ranking regional de comunas con más casos de coronavirus. Cauquenes permanece en el tercer lugar. En el ranking regional de casos acumulados, la comuna de Curicó sigue liderando este ranking regional entre las 30 comunas del Maule, con 701 casos acumulados, lo que equivale al 24,6% regional. En el segundo puesto está Talca, con 535 casos, equivalentes al 18,8%. Tercero está Cauquenes, con 155 casos que representan el 5,45% del total regional. Parral está en la cuarta ubicación con 132 casos, equivalentes al 4,6% regional. Y Linares está en el quinto lugar con 130 casos, que equivalen al 4,57%. La comuna de Peyuve se encuentra en el lugar 26 con 12 casos, que equivalen al 0,4%. Mientras que. La comuna de Chanco está en el lugar 27 con 11 casos que equivalen al 0,38%. A nivel nacional hubo 6.509 contagiados en el informe del sábado 13 de junio, 540 de ellos asintomáticos, con lo que la cifra total nacional se eleva a 167.355 casos confirmados. Los casos activos se estiman en 26.958 y según lo informado por el Ministerio de Salud, hay 377 pacientes en estado crítico y 305 de ellos conectados a ventilador mecánico en establecimientos de salud del país. Por otra parte, este sábado la cifra de fallecidos alcanzaba los 3.101 casos. La noche del viernes hubo cinco detenidos por quebrantar el toque de queda en Cauquenes. El informe de seguridad regional lo entrega el jefe de la defensa en El Maule. Detenido el día de ayer en Toque de Queda 54 personas. En Talca 17, Curicó 14, Linares 15, Cauquenes 5 y Constitución 3. Pasado a control de detención una persona. Acumulado de detenidos en la región 5.099 personas. Controles realizados el día de ayer, 326, acumulado de controles a la fecha, 15.138. En cuanto a puntos preventivos sanitarios, en el peaje de Quinta, vehículos 3.256 y 8.078 personas. En el Peral, 223 y 328 personas. En Talquita, 2.437 y 7.624 personas. En la Posada, 1.128 ...vehículos y 1.896 personas... ...en Peyugue 44 vehículos y 91 personas... ...total de vehículos controlados el día de ayer fueron 7.088... ...y el acumulado a la fecha son 678.466... ...vehículos devueltos el día de ayer 14... ...y el acumulado de vehículos devueltos son 3.946... ...personas controladas el día de ayer 18.076... ...y acumulado a la fecha... 883.788 personas. Este sábado Jaime Mañalich dejó el Ministerio de Salud. En su reemplazo llega el doctor Enrique Paris. Este cambio de gabinete llega justo cuando hay una nueva polémica respecto a las cifras de fallecidos. Nos encontramos hoy día aquí en el Palacio de la Moneda para darle la bienvenida una vez más porque la primera bienvenida se la dio el presidente Sebastián Piñera al doctor Enrique París, nuestro nuevo ministro de Salud. No puedo partir eh, esta parte de la vocería sin decir el tremendo agradecimiento que tenemos como gobierno del presidente Sebastián Piñera al exministro Jaime Manalich, quien desde el primer día, cuando llegó la amenaza del coronavirus a nuestro país, y antes para todos los desafíos sanitarios que hemos tenido que enfrentar, puso todo su empeño, todo su corazón, todo su compromiso, sin descanso, para enfrentar de la, menor, de la mejor manera posible este desafío tremendo, gigantesco, que es la pandemia del coronavirus y que ha azotado tan fuertemente a todo el mundo, y no solamente... ...a nuestro país. Ahora agradezco al presidente de la República, Sebastián Piñera, por haberme elegido para enfrentar este desafío que, siendo sincero, por supuesto que me causa preocupación y me causa y me lleva a pensar en que es una responsabilidad gigantesca, enorme, en la cual todos tenemos que colaborar. Quiero hacer un reconocimiento al sistema de salud público y privado. Cuando leo en la prensa que los habitantes de Temuco, por ejemplo, declaran que han recuperado la confianza en el sistema público de salud debido a la respuesta de excelencia que el sistema ha tenido, eso me llena de orgullo y me llena de esperanza y me abre una luz que ilumina el futuro que tengamos como país ante esta pandemia. Reiteramos que este sábado 13 de junio en Cauquenes hubo 12 nuevos contagiados, con lo que se llega a 187 a nivel provincial. Con los nuevos casos cauqueninos, la cifra a nivel comunal sobrepasa los 150 contagiados y a nivel provincial se totalizan 187 casos. Confirmados. De esta manera, Cauquenes es la que acumula más contagiados desde el inicio de esta emergencia con 155 casos. Luego viene Peyúgue con 21 casos y Chanco con 11 casos. Además, le señalamos que según nuestra propia proyección no oficial, al menos eh, habría un 60,4% de casos activos en la provincia de Cauquenes del total de casos que se registran en nuestra zona hasta esta jornada. De esta manera terminamos este informativo especial del día de hoy. Les recuerdo que se pueden seguir informando todos los días en www.cauquenesnet.cl.